Vale. En realidad, desde el 1998, porque realmente desde que tengo 8 años que hago collarcitos y pulseras y, y me iba a la playa a vender. O sea, a los 8 años me compré un short de 64 pesos en Cariló, de lo que había juntado en la playa. Eh, nada, Como de chica fui muy... me salía adentro, con cualquier cosita que encontrara en mi casa, con telas, las, cosía, eh, las quemaba con un encendedor, y hacía flores y villas vendía en el colegio, vendía en todos lados. Entonces es como que inconscientemente lo tenía en mí, no es que dije, me voy a poner a hacer collares porque quiero tener un emprendimiento de collares. Eh, me pasó que en el 2009 terminé el colegio, yo soy de Azul, provincia de Buenos Aires, me vengo a estudiar eh, marketing a la UADE y estuve tres semanas y no soportaba estudiar ciencias exactas. Eh, como que tenía, no sé, contabilidad matemática, no podía, no podía. Entonces le digo a mi mamá que no, me gustaba, me dice, bueno, la carrera, pero ¿qué vas a hacer? Y le digo, quiero estudiar diseño. Y como que ahí entraba la duda, ¿viste? Pero ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? O sea, yo cuando termino, estaba tercer año en la facultad, me diagnosticaba un linfoma de Hodgkin, que es la enfermedad que tuvo Facundo de Arana. Eh, sería cáncer, básicamente, pero bueno, yo nunca le dije cáncer porque me hace muy fuerte. Y como estoy viva, para mí fue un linfoma de Hodgkin. Eh, nada, tenía una bolita en el cuello y cuestión que nada me la terminan sacando y era mala por lo cual tuve que hacer tres meses de quimioterapia en 2013 y eh, ahí perdí tipo cuatro meses de facultad más o menos pero nada las facultad unos genios totales me, me revancaron. y cuando me curo o sea yo siempre durante la instancia que estuve enferma hacía accesorios eh, y ahí es donde surgieron para mí mis mejores collares como unas pecheras muy representativas que fue donde hice como el quiebre de salir de lo que se veía por ahí en otros lados a algo como distinto. Bueno, me, cuesta, me cuesta contarlo, no porque nada mal, al contrario, para mí fue algo súper lindo lo que me pasó, pero porque no quiero victimizarme, yo no es que tengo una marca porque estuve enferma, o sea, yo tengo una marca y haber estado enferma me dio alas como para hacer lo que yo quería y me curé y me fui a estudiar afuera y cuando volví dije quiero trabajar de productora de moda y lo atraje. A los dos meses estaba trabajando en gente y a la par estaba con los accesorios. Eh, sí, creo que el arte hace como que te distrae era como una terapia para mí, en vez de ir a terapia, que igual tuve que ir obviamente. Eh, nada, hacía accesorios y me distraía, me encantaba. No, no, no, la verdad es que yo estaba estudiando como cualquier chica en el interior y tenía la suerte de, en ese momento, mi familia me, me, me bancó en eso de estudiar y la carrera, pero eh, yo era como que no me podía quedar quieta que hacía me compraba algo o ahorraba, siempre fue muy de ahorrar. Y, y siempre tenía el guito como para alguna salita. Claramente no vi plata hasta el, no sé, años sin ver un peso. Pues yo compraba y volví a invertir, compraba y volví a invertir, compraba y volví a invertir. De poco tenía un tallercito, un tallercito que me iba para sur, lo llevaba lo otro día. De pronto el tallercito ya dejó de ser tallercito ya no lo podía trasladar más. Y, y bueno, de pronto invadí el living de mi casa y el patio, hicimos un cerramiento, lo invadí. Y bueno, fue como muy de a poco. Te estoy diciendo que yo recién tuve un showroom en el 2015. Y ahora, si Dios quiere, en tres meses, agranda el showroom para un nuevo edificio de otro piso. Y estoy con showroom que me encanta porque es como más personalizado. Me gusta que la gente vaya y se sienta cómoda. Atendemos de lunes a viernes y, y no es lo mismo que un local. Es como que vos entras y no sé, te podemos a un café o charlar. O si estoy yo a asesorar, que me encanta. Obviamente que hoy lo puedo hacer menos porque tengo que estar en muchos lados pero eh, Luli que labura conmigo sabe que, que eso es lo que nos gusta. Así que bueno, eso, y la verdad que en pandemia creció mucho el online, y estoy muy fanática de la tienda nube. <ríe> Creo que es como tres negocios en uno. Eh, y que hoy no hace falta estar necesariamente físicamente en todas las zonas porque si vos tenés una tienda online con buen servicio logístico que obviamente que es trabajo diario no, no es mágico y no significa que los míos sea espectacular porque creo que a Argentina le falta mucho todavía pero eh, con la tienda online puedes abarcar estar en todos lados. Después viendo por mayor, estoy en 20 ciudades más o menos en Argentina y bueno, en Paraguay y en Australia estuve también y, y estoy pero bueno, es más difícil porque yo soy muy pro de el ojo del amo engorda el ganado y como que tengo que estar encima constantemente, pero nada, si sí, se puede más, diremos por más, pero en capital estoy en showroom y estoy feliz, amo el showroom, me encanta. Y bueno, ya arranqué en Facebook en realidad, o sea, Instagram comenzó como dos años después, me acuerdo que hoy miro, tenía cinco likes, mis amigas no tenían Instagram, eh, a mí siempre me gustaba como esto de mirar afuera, no sé, como el cool hunting de Nueva York. Entonces yo me hacía, me sacaba fotos yo, no me la likeaba a nadie. Y, y empezaba a hacerle fotos a, a los collarcitos sobre una mesa. Eh, en ese momento era con los mismos filtros de Instagram, bien oscuros, pero era bien, bien de la época. Y, y bueno, en gente, cuando salían en la revista, yo le hacía fotos a la revista y subía. tipo No sé, Paula, mira el cerro, me acuerdo, con un sobre. Y, y bueno, como que fue muy de a poco. Era mucho más orgánico también Instagram que ahora. Y, y como que pasé por todos los estadios, o sea... Eh, pero sí, o sea, en realidad mis primeras ventas fueron por Facebook, me escribían y iban a mi casa, al living, a ver qué había. No, a mí las redes sociales me encantan, o sea, obviamente que a veces te agotan un poco, son muy demandantes eh, y sobre todo mi Instagram que está dividido en la marca y el lifestyle de Joaquina como persona, que es diferente por ahí a otras cuentas, es un camino en donde lo recorrí sola inconscientemente, no es que quise crear mi marca que se llame como yo y yo la que fue una cosa que llevó a la otra porque yo empecé a subir fotos de looks y las chicas les empezaban a gustar, entonces empe me empezaron a contactar marcas y a la vez las marcas tienen que estar 100% eh, en la misma sintonía de lo que soy yo, o sea, es 100% orgánico entonces es como un doble laburo, la marca y además eh, como ese lifestyle, que igual me encanta y después todas las noches y todas las mañanas y todas las tardes, semáforo que freno <ríe> agarro el teléfono y contesto, pues no, soporto que no se conteste o que no haya una buena onda porque me pasa a mí que yo por ahí mando una marca y no me responde y realmente es como que digo, ¿para qué tenés el Instagram? creo que es muy importante, hasta me pone ingreso por responder o sea y encima que me estás haciendo un favor, que me estás siguiendo y me estás bancando, como que creo que hay que contestar. Pero yo en realidad admiro a las personas que emprenden y pueden delegar. Eh, hace mucho, cuando yo recién empezaba, me hicieron una entrevista en la revista. Ay, que creo que no existe más la revista esa. Se vendí bueno, una de esas. Y al lado mío estaba Pani Trota, la dueña de Pani Delicioso. Eh, ahora Pani vivir en Miami, ¿no? Pero cuando la miro en sus historias y que sus marcas están por todos lados, y digo, ¿cómo logran delegar tanto? Porque a mí me cuesta. Entonces sí, admiro en general a todos los emprendedores que pueden delegar eh, y que crecen a todos por igual, ¿no? me hacen todos unos genios. No, lo que me pasa es que yo no siento que trabajo realmente, no es de chamuyo. Me encanta lo que hago, entonces no me molesta. Eh, me gusta, no sé, estar con la computadora, sacar ideas, inventar fichas técnicas, empezar a pensar, a hablar con el taller, entonces me va pasando el tiempo, me encanta. Y si no es eso, después tengo que hacer, no sé, videos para tutoriales o para alguna marca, salir a hacer fotos para una marca, eh, campañas, porque también le hago fotos a algunas marcas que me llaman, entonces es como que, muy molesta, pero paso de estar maquillada a 11 a una rega, o sea, voy cambiando por todos lados.